Capítulo 1 de Sabia Naturaleza. Desde tiempos inmemoriales, se dice que hace 500.000 años, en un lugar llamado Valle del Juanji, Río Amarillo, China, cuando nace la vida, nace la medicina ancestral integral y el conocimiento que durante milenios se ha convertido en la medicina más extensa e ininterrumpida con una actividad permanente, con un conocimiento y un desarrollo siglos antes de la existencia de Australia, Europa, América. Ya conocían los microorganismos del cuerpo, hacían grandes intervenciones quirúrgicas, tenían técnicas muy avanzadas de cirugía y de tratamiento integral. Por otra parte, para ir resumiendo, es una breve introducción en este primer capítulo, después de miles de años, mucho tiempo después, va surgiendo una medicina que, a pesar de haber aprendido conceptos integrales enseñados por la medicina ancestral, decide, por determinados intereses creados de una industria que se fue creando con el tiempo, decide no tener la visión integral del cuerpo humano, sino ir dividiendo como dice el refrán, divide y reinarás, y teniendo justamente la posibilidad de ver el cuerpo humano por partes, lo que ustedes hoy conocen como medicina o actividad por especialista. Que ha conllevado todo esto en este primer capítulo como un panorama general, veremos las consecuencias y la gravedad de los procesos reduccionistas de lo que llaman hoy medicina moderna, cuando se trata de procesos crónicos o degenerativos que vistos desde el punto de vista integral generan una devolución integral de tratamiento, cura y procesos de visión médica que permiten al individuo o a la persona llegar a determinados procesos regenerativos de forma natural. Por otra parte, el concepto reduccionista moderno que la gente utiliza hoy en día es una dependencia sintética, alejada del proceso natural milenario que se trabaja y se practica con total éxito. Capítulo 1 de Sabia naturaleza. Seguimos en el próximo capítulo para que vaya saliendo cada día más de la ignorancia y convirtiéndote en un ser integral con conocimiento propio por derecho y por sabiduría.